saludos cordiales Prislines de todo el mundo eh, soy luis de Prisline en directo de madrid como siempre sabéis que siempre emitimos en directo Prisline siempre en directo eh, Muchas gracias ante todo a todos los que ayudáis tanto en el chat respondiendo las preguntas que, que ayudando a otras personas como a los que preguntáis y también en los comentarios a muchos de vosotros que me estáis ayudando a responder porque si no no doy abasto ya sabéis que aquí os damos nuestra opinión tanto la mía como la de los invitados para haceros pensar y ya para que cada uno tome la mejor decisión posible eso ya cada uno es, es libre vale el tema de hoy es si podemos repoblar siendo extranjero porque muchos de vosotros me habéis dicho que si la página de yo repueblo que si te pide pasaporte europeo que si tienes que ser español pues vais a ver que no es necesario Puede ser español, puede ser europeo, pero también puede ser de cualquier parte del mundo y puede repoblar. Tenemos un invitado, uno de vosotros, que es Cristian, porque ya sabéis que el canal de YouTube eh, lo hacéis, lo hacéis vosotros, ¿vale? Y lo mejor casi que Cristian se presente él y, y lo empezamos, ¿vale? Prislines, os paso con Cristian. Él está en okay. Hola a todos. ¿Cómo están? Eh, me presento, me llamo Cristian. Eh, estoy en Bogotá, soy de Colombia. Eh, eh, he nacido acá en Bogotá. Y soy profesor de idiomas, tengo como profesión eh, diseño gráfico. Como todos saben, sobre todo en Colombia y en Latinoamérica realmente, eh, la mayoría de las personas pueden completar una carrera, como es mi caso, y sé que muchas personas que les ha pasado lo mismo, eh, completan la carrera y bueno, por cuestiones de, de trabajo y experiencia y muchos motivos más, uno se termina dedicando, ganándose la vida en otro aspecto, ¿no? como es mi caso, en, en, en enseñando idiomas y no ejerciendo realmente mi, mi carrera profesional de diseño gráfico. En mi caso, el diseño gráfico está eh, muy mal pago, está sobre, no sé cómo decirlo, sobre explotado, porque gana más un panadero acá que eso. Entonces, mucha gente, y no solo mi carrera, muchísimas, entonces por eso hay muchos latinoamericanos que pues, terminan haciendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, eh, y estoy aquí porque estoy interesado en poder eh, migrar a España, si es la oportunidad, con mi mujer y hacer una nueva vida en España. Así es. Ah, sí, sí. Les comento, eh, sí, yo uso las tecnologías, las nuevas tecnologías digitales más precisamente para ganarme la vida. No sé si han escuchado de muchos medios siendo blogger, siendo modelo, webcam, sobre todo para las chicas. Eh, en mi caso soy profesor de idiomas y las doy vía virtual, Skype. Y bueno, debo decir que me ido bien. Eh, estoy totalmente independiente. Hace unos tres meses que renuncié a una Academia de idiomas eh, aquí en American Schoolway Way, en Colombia, eh, porque me han trasladado a otra sede, y bueno, yo estoy viviendo en un municipio cerca de Bogotá, en Soacha, y es complicado el transporte, entonces decidí independizarme y bueno... Sí, claro, me gustaría... Es una oportunidad que, que vi porque estado buscando realmente en diferentes lugares, Canadá, eh, España, Italia, Suiza, pero me he dado cuenta que es algo complicado, ¿ves? ¿Sabes? Uno encuentra muchos videos eh, en YouTube, información en Internet de inclusive países que te pagan por vivir y cosas así, ¿no? En Holanda, de hecho, también. Pero, bueno, puedes encontrar mucha información, pero todo es tan no sé cómo decirlo, tan superficial, porque al final no encuentras un link o algo específico que te lleve a hacer un proceso y poder inscribirte y averiguar más de ello, ¿no? Entonces, estaba investigando y me encontré contigo, Luis, lo cual agradezco mucho por la invitación a propósito, eres muy amable, gracias por ayudarnos a los latinos, eh, ¿no? Todo el mundo hace eso y, y es muy bueno, <risa> gracias. Ok, perfecto, gracias. Bueno, como te he dicho, he investigado, eh, he hecho eh, los pasos que nos has recomendado en los videos anteriores. He visto mucho, muchos videos tuyos, Luis. Y, por ejemplo, esto de eh, repuebla.es. Eh, creo que fue uno de tus primeros videos, no recuerdo. Que estabas con la con chica. ¿no? <ríe> y bueno, entro. Y as, a, hago lo que nos has dicho, de buscar los pueblos que, que convenga o que uno quiera para repoblar. Y bueno, yo apliqué a muchísimos, pero en todos y cada uno de ellos me di cuenta que allí en repoblo.es dicen que se necesita ser ciudadano europeo. Porque si bien es cierto, dice de dónde vienes, yo digo Colombia. Y luego sale la, la, la marca o la nota diciendo, no, debe ser ciudadano europeo. Además de ello, también apliqué con correos a ayuntamientos en pueblos de España y en algunos nos han dicho lo mismo, que es solo para eh, europeos o en otros que sí puedes llegar allí, pero para formar empresas. Okay. Pues en ok, vale, vale. Habíamos pensado dos opciones, que eran como las únicas, de hecho. Una era viajar a España como turistas, tengo una prima allí, ella vive en Madrid, ¿sí? ella ya está reca ya creo que ya tiene la nacionalidad y todo eso, porque le salió un trabajo, consiguió un trabajo desde acá a Colombia, y bueno, ya está casada ya con un español, etcétera. Ella podría ayudarme, porque supongo que me podría ayudar con la carta, invitándonos a mí y a mi esposa, que nos quedaríamos allá y ¿sí? llegar como turistas. Y de allí empezar a buscar las formas para poder eh, eh, radicarnos allá eh, legalmente en España, ¿sí? sea en Madrid o sea en un pueblo. ¿sí? Esa es una. Y la segunda era: vi uno de un asilo que era un colombiano, también un, un paisano mío no me acuerdo cómo se llama, que él pidió un asilo, que un amigo le ha dicho que fuera una dirección en Madrid, y él simplemente dijo que, que, que lo han amenazado en Colombia, creo que trabaja con Mercado de Esmeraldas, algo así, que un hindú lo estafó. Sí, señor. Sí, sí, no recuerdo. señor. Sí, señor. Eh, y bueno, él nos ha dicho en ese video y tú también, pues, por lo que vi simplemente fue a, la, a creo que la, la embajada, no estoy seguro exactamente en qué. Y, y dijo no, quiero solicitar asilo porque tengo esta situación. Le pidieron papeles que demostrara eso, dijo no, no tengo realmente, solo de voz, de confianza básicamente, ¿no? Y sí, afortunadamente le dieron el asilo. Rápidamente, creo que le doy una tarjeta roja. Ah, no, la blanca, perdón. Sí. Sí. Ok. Sí, entiendo. Comprendo. ¿Sabes, Cristian? Sí. Supongo. No lo he pensado, es buena opción, me gusta la idea, pero... Uh -huh. No, no, entiendo. Ok, tengo una pregunta. Sí, sí, sí. Ay, no va. En serio. Okay, vale. Vale, vale. Okay. No te preocupes. Dale, dale, dale. Ok. Eh, gente de PRIXLINE, les comento en resumen lo que me ha dicho Luis. El colombiano que solicitó asilo en España, que llegó hace como unos tres o cuatro meses ya, él lo que ha hecho es una tramitología, o sea, presentó su caso ante la embajada en España eh, de que estaba amenazado acá en Colombia por de vida, por, por, bueno, por la situación que él tenía, tenía amenazado acá en Colombia, y entonces le han pedido que, que le han dado una tarjeta blanca que le permite residir en España, no trabajar, para mientras estudiar su caso, si sí o no le dan el, el asilo en España. ¿Sí? Eso es lo que me ha dicho básicamente Luis. Después de seis meses, sí, después, me voy. después de seis meses, eh, le dan la tarjeta roja. ¿sí? O en dado caso que no se la den porque demora, eh, ya automáticamente, eso sí me acuerdo que la tarjeta blanca sirve como si fuese la tarjeta roja porque ya pasaron los seis meses y la gente puede trabajar. ¿sí? Entonces, básicamente es eso. De pronto, yo incluyéndome, muchas personas entendimos mal de pronto que ya le habían dado el, el asilo directamente, inmediatamente a, a la persona. No, es mientras que le estudian su proceso. Puede durar varios años, ¿es correcto? Claro, claro. Oh. Bueno, no, no sé qué es ese rayo. Oh, perfecto. Okay, atención. Um, me ha dicho Luis, que digamos que tu caso de asilo demore tre más de tres años, ya ha pasado los tres años, ya tienes el derecho eh, y el permiso de pedir arraigo, el arraigo es la ciudadanía española, ya por solo eh, el hecho de estar tres años o más en España, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Eh, ¿Qué más se me ha pasado Luis? Arreglar papeles exactamente, te refieres a... Ok, perfecto. Ok, okay vale. Eh, me ha dicho Luis que... Claro. Claro, claro, sí señor. Intento ser youtuber. Intento ser youtuber. Bueno, eh, me ha dicho Luis lo siguiente, que hay varias formas de poder eh, llegar a España e inmigrar. Una de ellas es, por ejemplo, en mi caso, es organizar los papeles. ¿Qué es organizar los papeles? Organizar los papeles es... Digamos, en mi caso, eh, llegar a España como estudiante, me imagino estudiar alguna carrera técnica, tecnológica o profesional eh, en España. Ya estando allí en España eh, con estos papeles organizados para poder estudiar, es una forma de poder llegar y entrar a España. ¿sí? Eh, supongo que te dan el permiso de trabajo, Luis. Ok. Eh, estando en España como estudiante te dan permiso de trabajo, con pero 20 horas por semana solamente. ¿Sí? Suficiente para eh, ir a un pueblo a repoblar. ¿Sí? Ok. Entonces una forma es por el estudio. ¿Sí? Ok. Um, Luis. Okay. Okay. Sí. Okay. el NIE me suena, ¿qué es el NIE? yo lo descargué pero no sé qué es exactamente Número de identificación de extranjero, ok. ¿Y para qué sirve? Ok. Ok. Eh, yo recuerdo el punto de. Bueno. Sí, sí, sí. Atención. Atención. Eh. FixLine, este, miembros de FixLine, me comenta Luis que para poder eh, aplicar a los pueblos que quieran emigrar, tienen que tener un NIE, es un número de identificación extranjero. ¿sí? Esto lo pueden descargar en la, no recuerdo bien, creo que es en la Embajada de España. ¿sí? Es un PDF eh, y esto sirve para poder aplicar exactamente en cada pueblo que ustedes quieran emigrar. Emigrar, perdón. ¿Sí? ¿Es correcto, Luis? Tengo una pregunta que supongo que también la tendrá. Eh, mi pregunta es, cuando ya descargue el NIE lo diligencio, ¿cierto? Supongo. Eh, al diligenciarlo yo, Luis. ¿Qué, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo lo envío o okay. qué? Ah, ok. ¿Qué okay. Eh, Me dice Luz. Ok, me, me comenta Luis que hay dos formas de conseguir el, NUE, el NIE, perdón. el primero es desde el consulado, desde el país donde ustedes estén, ¿cierto?, para tramitarlo, luego llegar a España y, y bueno, aplicarlo para los estudios. La segunda forma es llegar a España y es de España eh, diligenciarlo y presentarlo en España, ¿sí?, pueden repoblar a, a, a través de cualquier página. Eh, cuando uno llega a España como turista, eh, y bueno, ¿dónde, ¿dónde vas para entregar el NIEU? Okay. Si vengo sin... Ir, ok, si van a España... ok. Vale. Si van a España, en el NIE, eh, pueden ir a la oficina de inmigración y allí se los dan. Y con ese NIE ya pueden eh, aplicar a cada pueblo que ustedes quieran eh, emigrar. Sí. Okay. Eh, sí, sí, dale. Por favor. Sí, pues no puedo verlas. Dale. No. José Antonio, José Antonio. Yo he dicho? No, no. No, José Antonio. Yo soy de Colombia, Bogotá. Soy latinoamericano. En cuanto al NIE hay dos formas de hacerlo, puedes descargarlo en la página de la Embajada de España y, y llenarlo, diligenciarlo y llegar a España con ello. Si no, puedes llegar a España sin el NIE, vas a la oficina de, de inmigración y allí lo, y allí lo tramitas en, en, en España, en la oficina de inmigración. Espero que haya resuelto la, la duda de, de José Antonio. Y otra pregunta. Ah, bueno. Sí. Okay. oh sí, entiendo ok, <laughs> okay. Okay. Okay, okay. Bueno, me comenta Luis, obviamente si me quedo en silencio, supongo que ustedes no escuchan a Luis. Me dice Luis que si me quedo callado es porque estoy escuchando a Luis, yo sí lo puedo escuchar, ¿no? Claro, es por eso que, que quedo en silencio un tiempo. Eh, me ha dicho Luis que, el, eh, bueno, está en un problema técnico, está tratando de solucionarlo, él vive en un pueblo, eh, una de las mejores formas... Eh, para emigrar a, a España es como estudiante y, y con, el, con el NIE, como les he dicho antes, para poder aplicar a los pueblos que quieran eh, repoblar. Entonces, bueno, tienen que fijarse en las características del pueblo, que tenga internet, que tenga ciertas comodidades, etcétera, para poder, para que suplan sus necesidades. En mi caso, por ejemplo, necesito internet para mi trabajo. Sí. Eh, sí. Básicamente, ¿me pasó algo? ¿Se me faltó algo, Luis? Sí. Ajá. Ok. Eh, claro. Claro, claro Luis. ¿Y no hay otra forma sin estudio o esa es la mejor para mí en este caso? ¿La más viable? Sí, okay. sí. Vale. Sí, sí. Listo, ok. Eh, me comenta Luis lo siguiente, que... Repito, bueno, él repite y, y hace énfasis en que por favor no confundan lo del asilo. Si ustedes van a España para pedir asilo, a ustedes les dan un, una tarjeta blanca. ¿Mm? Repito, esta tarjeta blanca les permite vivir en España y trabajar, bueno, vivir solo por seis meses. Después de seis meses les dan la tarjeta roja para que puedan trabajar. Antes, durante ese tiempo, eh, es que se está haciendo la el estudio de su caso y dan o no su ciudadanía eh, o el asilo en españa pero puede durar años vale no es que les den el asilo inmediatamente ok eh, otra pregunta eh, luis otra pregunta me han dicho? Okay. ¿Has dicho días? Yes. No. Oh, okay. Ajá. Ah, sí, escuché algo al respecto. Pero esto es en toda Europa, Luis. ¿no? Esto es en toda Europa o en España, Luis? Ok. Entonces, ¿no? Vale, listo. Eh, mucha atención, con respecto... Yo escuché también lo mismo. Me comenta Luis que hay una especie de... de permiso llamado ETIAS, que es para entrar a Europa. Mucha gente, incluyéndome, y yo he escuchado algunos rumores de ello, que van a quitar la Schengen o algo así, o perdón, volver a colocar la Schengen, o como una especie de visa de Europa, no es eso. Es solo un permiso para evitar que los terroristas entren a Europa. Pero esto va a estar hasta el 2021. Que no se preocupen que esto no les va a afectar a ninguno de nosotros para poder entrar a Europa. ¿Es correcto, Luis? Ya, solo Exacto. Es solo para... Okay. Este, entra en vigencia en 2021 hasta el 20, 2021. veintiuno van a retrasar un año, me comenta Luis. Y que no, que no se preocupen. todo Pueden seguir entrando a Europa. Mm. Ok. Sí, Cristian Bautista. Ok. Eh, La respuesta entonces es... <risas> Para su familia, o sea, tendrían que, ok. O sea, pero en el caso de él, el... uy, en mi caso, que venga mi chica, tendríamos los dos que estudiar y en el ah, ok, ok, gracias, Luis. Ok, Cristian Bautista, me has dicho, ¿cierto? Ok, eh, me comenta Luis lo siguiente, Cristian. Eh, me comenta Luis que eh, la mejor forma de que puedas venir a España de repoblar con tu familia es viniendo, eh, llegando a España perdón, como estudiante. También es la mejor forma, como estudiante, hacer alguna carrera, investigar qué te gustaría estudiar. También tienes que ver, el, me imagino... Eh, el, el, el ¿Cómo decirlo? Tu capacidad económica para pagar y tu familia. Ok, que tenga. Ok, vale, nos toca. Vale. Me dice Luis que, como estudiantes, nos toca demostrar 6.000 mil euros por año. ¿Sí? 6 mil euros, 200 euros al mes, para, solo para, ajá, para demostrarlo. Eh, obviamente, por, para cuestiones de vivienda, transporte, comida, como en todos los países extranjeros, pues eh, siempre piden esto, ¿no? Eh, demostrar un sponsor. Como estudiante, mil euros por persona. Oh, vale. Eh, ¿Es por persona, Luis, o por familia? O sea, en el caso de Cristian, digamos, en mi caso serían mil euros. En el caso de él... Pero y la familia... Ah, ¿sí? Ok. Sí. Eh, eh, atención, Luis está conmigo, yo lo escucho perfectamente, pero él tiene un problema técnico. Eh, en cuanto al micrófono, no sé, ustedes no lo pueden escuchar. Creo que es en YouTube, estamos directo acá en, en, en Skype, por eso lo puedo escuchar perfectamente. Lo que estoy haciendo básicamente es rediciendo lo que él me comenta con respecto a mis inquietudes y con las inquietudes de ustedes. Eh. <risa> Dice Luis. El... <risa> Muchas gracias. Me dice Luis que, que se den cuenta que, que él sí deja hablar los invitados. <ríe> en efecto, hoy sí, totalmente, ¿no? <ríe> Me ha dado la palabra total. <ríe> De hecho, yo te lo agradezco y, y doy gracias de parte de todas las personas que te ven, porque estoy seguro que están agradecidos contigo por hacer todo esto que haces por nosotros. Es, es muy bueno, ¿no? Y así, pues, gratis. Es. Gracias, Rick. Sí, señor. Sí, tengo una prima en España. Sí, sí. En mi caso, digamos, Luis, acá en mi caso, pues a mí me gustaría poder llegar, eh, conseguir algo, un apartamento o algo así, sea en una ciudad o un pueblo, que tenga muy buen internet para seguir trabajando en lo mío. Y para serte sincero, Luis, me encantaría seguir en lo mío. si ¿sí me hago entender. Es decir, no. ¿O por ahí todo? ¿O por ahí todo. Okay. ¿Vale? Sí. <ríe> ok, gracias. Y, y cuéntame. No hay problema. ¿no? ¿Qué, eh, ¿Alguna pregunta más de ellos? Creo que por ahora no tengo más preguntas. La mejor forma para mí es, es, es llegar ya estudiante. No hay otra forma, ¿cierto? Y para muchos. Latino uh. Sí, claro, no. Pero, digamos, en cuanto a él, no estoy desacreditando ni mucho menos la, la versión de él, obviamente, claro. Pero digamos, cualquier persona podría hacer eso, ¿no? En cual, de cualquier nacionalidad, podría llegar allá a España y decir, no, esto va a... Ok. Vale. Eso es un buen. Claro. Claro, y eso, eso que un proceso, entrevistas y entrevistas para él, ¿cierto? Ah, ok. Listo, listo, perfecto, Luis, perfecto, listo, ya les comento, mucha atención, esto sí es importante para todos. Eh, hemos hablado al respecto a solicitar asilo a España, ¿cierto? Para, para todos los latinoamericanos que muchos eh, han pensado en poder llegar allá a españa no sé si han visto los anteriores vídeos de luis como por ejemplo un colombiano que llegó allá leer una tarjeta roja para mientras que le esperan su caso y poder hacerle y poder darle el asilo finalmente no esto puede durar años como lo he dicho antes me dice luis esto y es muy importante que todos lo sepamos es que mientras el proceso está de estudio para llegar a darle el asilo a esta persona eh, va a haber muchos, muchas eh, entrevistas para esta persona. Es como una especie de, de citaciones ¿sí? que le hacen periódicamente a esta persona para comprobar que sea real. Entonces, me dice Luis, los policías obviamente no son tontos, ellos investigan muy bien tu caso, o sea, si digamos, piensas llegar allá y decir que estás amenazado y es mentira, solo con palabra, ¿cierto? Ellos van a seguir estudiando tu caso durante tiempo y tienes que ir a a citaciones a más entrevistas que en cualquier caso si es mentira ellos saben cómo hacer para eh, capturar sí uno de cada 100 podrá pasar porque se hija exactamente pero la mayoría los siempre los los devuelven porque son mentira Gracias Luis, excelente. Eso, eso me, a mí creo que a muchos de de, de Pixline también. No, no, sé cómo, no sé, no logro entender cómo les llamas Pixlinos. <risa> okay, Pixlinos. Ajá. ¿Vale? Okay. Okay, dale. Gracias Luis por la palabra. <ríe> eh, les comento Luis, eh, les manda saludos, eh, que disculpas porque pues te ha tenido un problema lamentablemente, entonces... Eh, no pudo comunicarse con ustedes, y, y bueno, yo básicamente he servido de, de traductor, no sino, bueno, ustedes me entienden. Y he transmitido la palabra de Luis por medio de mí, ¿sí? resolviendo la mayor cantidad de preguntas que salgan ahí, y, y bueno, y las mías, porque pues yo soy eh, el invitado de, de esta noche o de este día. ¿Sí? Entonces les manda saludos, y, y bueno. Muy posiblemente después vamos a hacer otro video en el cual Luis sí pueda hablar. Listo. No, no te preocupes, vale Luis. Eh, gracias, PIXLINES, eh, de parte mía, de parte de Luis. Esperamos... Eh, bueno, espera a él que yo haya resuelto o sea, sus preguntas y, y nos veremos en una próxima ocasión por este medio. Bye bye a todos, que tengan feliz día y feliz noche.